Mira, no, Quiero apuntar no, no. algo porque ya debemos de recibir sí, al doctor. Ciertamente, lo que Sócrates dice, sí, no, hay un nivel, no hay un nivel, no hay un nivel de impacto sí, sí. Cuando, se temas, eh, cuando se emiten informaciones estos temas, cuando se emiten estos temas de índole social. De, de las situaciones que están pasando que no son de la vulgaridad, de la chercha, no tienen tanto, tanto impacto cuando sí son temas beneficiosos para la sociedad, pero no podemos por esto que es una realidad, no podemos por esto eh, decir o okay, que no funciona porque algunas personas llegan y la información eh, está ahí y, y, y no es lo mismo que no se, que no se publicara, que no se eh, posteara como se le dice en este mundo, yo creo que debemos de seguir haciendo, yo misma y, y cierro uno comparte muchas informaciones de esta índole y no tienen un gran impacto si tú subes una foto en bikini en la playa, ahí cambia la cosa ¿tú subes una foto en bikini? No, no, no lo hago, pero es lo que él quiere eh, dejar dicho, pero no podemos dejarlo así es, señores, está con